¡Qué gran sorpresa nos ha dejado Square Enix de la nada! Un tráiler increíble de todo lo nuevo que se nos viene en Final Fantasy XIV y en conjunto la fecha oficial de la salida de este parche que de hecho estamos muy cerca, apenas a 10 días de poder disfrutarlo ya que vamos a poder descargarlo para el 29 de este mes. Y sin duda todo lo que se muestra es emocionante, una gigantesca y nueva mazmorra llamada el Gran Cosmos que expandirá la legendaria historia de Shadowbringers y la aparición de viejos conocidos. Pero ya sé que están aquí para saber de mis comentarios de lo que vamos a ver en la Rey de Nier Automata. Y sí, alegrémonos que nos han dado un buen vistazo de todo lo que se nos viene al respecto. El trailer de hecho, comienza con un amenazante Angels, el cual parece estar listo para luchar contra 2 que está frente a él. Luego de la introducción y un flashazo de... Oh sí, ¿saben de quiénes son esos shorts...? Bueno, sigamos un poco más adelante, luego hablamos al respecto. Aquí vemos de nuevo a Angels desplegando un rayo de energía, esta vez contra el guerrero de la oscuridad, o sea, nuestro personaje, dando a entender que será uno de los bosses de esta raid. Por cierto que el OST de Alien Manifestation sí que pega muy bien con las escenas del tráiler, muy buena elección. Lo siguiente en el tráiler de Dark Apocalypse es un poco de la imagen del panorama en el que vamos a estar jugando. Un dato curioso, es interesante que la locación de la raid se llama The Copied Factory, o sea, la fábrica copiada. Lo interesante es que la única locación de automata que igualmente comenzaba como Copied era la ciudad de Adam, la que recreó como una copia de las estructuras de la antigua civilización humana. ¿Será esta una pista de que en este mundo en realidad está construido todo totalmente por las máquinas? ¿Y qué pretenden lograr con esto? Bueno, más imágenes de estos ya viejos conocidos robotitos de ojos rojos, y parece que otra de las batallas que tendremos será con este tanque, que si recuerdan ya nos hemos enfrentado a él en autómata en el área del parque de atracciones. El pod dándonos un paseo por los aires, y luego vemos en acción a uno de los nuevos enemigos preparados para esta raid. Una de estas máquinas que tienen brazos gigantes y que la verdad son mucho más grandes de lo que se veía en el arte conceptual. Básicamente tiene la estatura de 3 veces nuestro personaje. A menos que sea un Lala y sería como 100 veces nuestro personaje. Okay. Luego tupi usando uno de los mechas Georgia para apresurar la movilidad. Y luego una lucha donde tendremos eh, aparentemente que derrotar a un jefe en equipos. Recuerden que la raid es de 24 personas dividida en 3 equipos. Y también Tupi estará dando soporte, así como se ven estas escenas. Y ahora sí, ¿recuerdan el short del inicio? Miren ahora ese cabello blanco corto y debajo de él se llega a notar una venda. Ya no tengo dudas de que estamos frente a Nine-S. Nine-S parece que estará en esta raid también. Pero de hecho esto me ha creado muchas más preguntas. Primero, ¿quién es este Nine-S? ¿Será el mismo que conocemos? ¿Será que alguien tomó posesión de los procedimientos y modelos de fabricación de Yorha y han creado un nuevo modelo 9 tipo escáner? ¿Qué quiere realmente Nines? y por qué está luchando contra 2 De hecho, se me hace raro que Nines se atreva a luchar contra 2 blandiendo él mismo su espada, sabiendo que 2P es muy superior en combate. Nines de hecho no blande su espada él mismo, sino que como que la controla por eh, Bluetooth... Para apoyarse más en sus técnicas de hackeo, así que se me hace raro verlo combatir contra alguien muy superior en esa forma. De hecho, no sabemos cuál es la motivación de Tsupi en esta raid. Aunque tal parece nos está apoyando, ¿ella realmente es una aliada o tendrá alguna agenda oculta y es por eso que este Naines está luchando contra ella? Además, ¿por qué Naines tiene su atuendo normal y no tiene los colores invertidos así como Tsupi? Eso para mí significaría que 2P fue ensamblada por alguna fábrica diferente a la del 9S. ¿Quiénes son los que están creando esos modelos Yorja? Si se supone toda la información de su desarrollo se perdió en el bunker. Eso me hace creer de nuevo que hay dos agentes que están peleándose entre sí y están utilizando a los Yorja aún disponibles, o sea a los anteriores que habían quedado y a nuevos modelos que se están creando para luchar por alguna trama oculta. Vamos a ver de qué trata, no nos han dicho más en la raid, tendremos que descubrirlo una vez que salga. Y así todo queda en un enigma, mientras vemos la pose cool obligatoria con el título de este parche, Bowls of Virtue, tips of Cruelty. Y bueno, eso es todo lo que nos dejó el tráiler. sin duda a mí me ha levantado el hype, me calcóme las manos y poder empezar a jugarlo y descubrir todo lo que se nos viene. Por supuesto, esperen unos días después un lore video sobre la historia que vendrá en la raid. Para aquellos que no quieren entrar al Final Fantasy XIV, al menos no se pierdan ningún detalle de esta nueva expansión en la historia del mundo de Nier. Aquí mismo en el canal lo vamos a estar subiendo. Suscríbanse para estar siempre al día con todo nuevo contenido del jokoverso acá en este canal siempre estoy comentando al respecto. Y claro, seguiré haciendo más videos expandiendo en todo lo nuevo que nos vayan a presentar de Jorge Dark Apocalipsis. Nos vemos en otra.